Hola, yo soy Sandra. Yo soy David. Fundadores de Ley Decidimos crear este canal para compartir con ustedes nuestro taller de sueños, que es el lugar donde desarrollamos cada uno de nuestros proyectos. Así que todo aquel que quiere vivir en un espacio natural con el diseño adecuado, es bienvenido. Aquí. Somos arquitectos y hablaremos de los retos que nos encontramos al diseñar un espacio sustentable para que vivir en mayor equilibrio con la naturaleza solo sea tarea del día a día. Así que si quieres saber más sobre cómo tener una casa sustentable desde la elección del lugar, los materiales, el diseño y su construcción, suscríbete, estamos seguros que encontraremos y que aprenderemos juntos cómo vivir en completa conexión con la naturaleza en un espacio enorme. De...